Hola, buenos días. Hola, buenos días. Bienvenida, bienvenida a Susurro, ¿Susurro del, del papel? papel. Buscando ideas para hacer En Youtube encontré un canal. Sus papeles, sus bloques y sus contras agranales. Intercambio de galitos, tu tutoriales, bien decretos y la amistad con susurros del Papel. Hey. Hoy hemos recibido ahora mismo este paquete, este paquete que lo ha traído el car. El cartero. el cartero y vamos a abrirlo a ver lo que trae, ¿no? sí ah, hoy tengo ayudante, di hola con la mano hola, soy soy su nieto oh, soy su nieto, ¿pero cómo te llamas? Marcos eh, eso sí, vamos a abrirlo a ver lo que trae este paquetito Estoy muy curioso ¿por qué? Pone ahí Black Friday mm. anda, es del Black el Friday es negro es negro Vamos a abrirlo, pero es que, ¿sabes qué pasa? Que no encuentro el cúte. A ver, que me parece... Vamos a abrirlo con esto. A ver, vamos a abrirlo por aquí y por allí. A ver... No, imposible. Vamos a abrirlo con este. Es más grande. El cuté es grande, grande. Vamos a abrirlo por aquí. Costa? Sí, es que este cuté es muy grande. Yeah. Y hay que tener mucho cuidado porque... Porque corta mucho. Uno. Y ahora abrimos por aquí, por el medio... A a ver, ver, hay pero hay... es que por aquí también viene, perdón, espera, cuidado, eh, con el cúter. Sí, sí. Uno, uh, a la dos. Oh, esto sirve para... Mira, para espera, para espera, las manos y el cúter no se llevan bien, eh. Pero, espera, Vamos a abrirlo por aquí. Y por Eso aquí. Eso lo sirve para, para los gatos. Ah, gato. Mira. ¿Cómo mira. que negro? Es rojo. Eso yo creo que es naranja. Es rojo. Bueno, ¿Pero? esto viene para que no se... Yeah. Para que esto es papel. Esto es ¿eh? Aquí hay una cartita. Aquí, bueno. A ver... Hola Mercedes, aquí te mando unas cositas hechas a mano que te prometí, jiji, eh, ya era hora de que te las mandara, no está muy bien envuelto, he hecho el paquete, pero bueno, espero que te guste, además te mando unas tonterías, no es nada de otro mundo, pero espero que te sirva, muchos besos y abrazos, Yali, Yali. mi amiga Yali, Yali. ya, Yali. Entonces esto. Espera, espera, Tranquilidad, tranquilidad, viene así, vienen un montón de paquetitos. Vamos a abrir primero esto. Yo. No, espérate que voy a quitar. A ver, dejamos un ladillo que voy a poner aquí el paquete. Lo quitamos. Ponemos esto por aquí. Venga, ábrelo, sin romperlo mucho. Bueno, esto se rompe porque es papel de cero. Venga. ¡Hola! ¡Qué de cosa! ¡Un corazón! Mira lo que me ha mandado Yali! Vamos a enseñarlo aquí. Mira, espera, espera, Marco. Es un lápiz que lleva aquí un corazón de lentejuela. Y si se le da para acá... A ver... No, este no se vuelve. Se vuelve, pero hay que tener cuidado porque viene muy, muy, muy bien cerrado. Entonces, yo lo voy a dejar el corazón sin trampa. Lo voy a dejar en rojito porque a mí me gusta el rojo más que el, el plateado, ¿verdad? ¿Es y más también lo no? han traído una canica. De ¡Anda! Te ¡Enséñalo! unas perlas, una ah, perla. Tienes que ponerlo aquí para que se vea. Aquí ha metido unas perlitas en blanca para hacer para hacer los punzones y y, para, y para hacer las cositas. También no ha metido, vengan, si están aquí abajo. flores de plástico. No, de papel. De son papel. de papel. ¿Y de qué colores son? Pues amarilla y blanca. Ah, la, tan por chula. Debajo, eh. la son de qué color. Digo, de qué color son. ¿Sabes cómo se llaman estas flores? Rosas. Ros rosas, muy bien. Sí, lo sé cómo se llaman. Más cosas. también le han traído un, un, un par de pegatinas. Mirad qué pegatina chuli. más chuli. ¿Eh? Que son gordas, eh. Que no son de papel, papel, son gorditas. Y también otro lápiz. Shhh, despacito. Mira, qué bonitas son. Venga, mira más. Otro lápiz. Oye, qué cosas. bonito es. ¿eh? Mira, con. ¿cuál prefieres, el rojo o este? Los dos me gustan. ¿Por mira. qué? ¿eh? Pues tiene que ser uno para mí y otro para mí. Ah, bueno, pues tú eliges el cachito. Yo este, yo ese. Bueno, pero espérate. Que lo voy a enseñar, ¿vale? Mira, qué bonito. Es que este no es un lápiz. Esto es un boli. El otro. Yo... Mira. Esto es un boli, ¿lo ves Y el otro es un lápiz. Mira. Esto es como que una venda por si te hacen daño. No, eso no es una venda por si te hacen daño. Esto es un lazo. Una un lazo, mira. Un lazo de tigre en rojo y rosita. Qué chulo. Aquí, este no nos tenía. Esto no lo tenía. Tienes que ir despacito, Marco. Esto no lo tenía. Qué chulo. Aquí, aquí, eso sí pegatinas también pegatinas estas pegatinas Uy. son de líder yo las tengo también muchas gracias Yali porque he usado ya bastante y me quedan más bien poquitas estas son una enseña esa y, y esta también son hay otra. una de India de India tú sabes cómo se llaman las casas de los indios estas casas mani tipi tipi tipi tiene trapasueño. y mira estas. estas son como de navidad oh. porque traen ciervo ¡Qué chula! Muchas y gracias, hay... Yali. Me gustan un montón. Aquí hay como que flores brillantes en rosa. En rosa. Mira qué bonita. Y llevan dentro. Mira. Mira que llevan aquí. Marco. Brillante. Ahí. Y también ¡Qué chula! Hay... Me gustan un montón. Mira qué guay. Y Muchas también... gracias, Yali. Me gustan un montón. También hay como que dos pulseras, una para mí y otra para mí. No, estos son stickers. Estos no son pulseras, es que son Marco. son stickers? Esto es para pegarlo en un trabajo. ¿Ves? Le hace una filigrana y son de color entre verde y azul Eso, eso, es, eso es turquesa Esto es, es turquesa, muy bien Y esto se pega, por ejemplo, en un papel, en un álbum y se lo pega así para adornarlo Esto es de, de sí, álbum Muchas gracias Son pegatinas de álbum Por sí, ejemplo, esta, Mira, esta que, que lleva. se puede abrir Mira, esto oh, que es una, una carpeta de amor No, es eh, un sobre con una carta y los clips ¿Y esto qué es? planeta, en la, en la tierra y también ha mandado esta otra que trae marquitos de fotos, sentimientos y un montón de cosas mira, qué chula me encantan, son súper chulas, muchas gracias Yali, me han encantado, de verdad esto siempre nos viene bien vamos con ah, otra cosita con el, rosa. con el rosa yo desde mientras voy a jugar con la perra con la perra que se llama Nut Nut. Y ya vengo en, en unos minutillos. Venga, vale. Mira, vamos a abrir este otro paquetito que nos manda Yali. Hola, hola. Madre mía. A ver. Hoy voy a ponerlo aquí para ir enseñándolo. Mira, me ha mandado este sobrecito con perlas. Qué bonita. En plateada y en dorada qué bonitas, me encantan Yalis, qué chulos son me gustan un montón ¡Hala! y mira, me ha mandado dos abecedarios uy, qué bien viene esto para ahora de Endorado qué chulo, pues me viene genial no es <coughs> vienen los este y este completan el abecedario ¿vale? está muy bien en mayúscula y minúscula claro, por eso son dos, muy chulas Muchas gracias, Yali. Me encanta. Y mirad lo que me ha mandado. Lo estoy viendo y se me viendo. Mira. Los ojos detrás. Mira, qué chulo. Mira, para que esto de aquí. Que son unos stencil. Mira. Con la cámara de hace fotos. La cornamenta del ciervo. Bueno, como una flecha. Aquí con un corazón. Un tarrito con corazón. Bienvenido a la qué? A la... Bienvenido a la... No sé lo que pone. De. A la boda. A la boda de. ¿Ves? Es una pasada. Me ha mandado este otro. Que dice, vivan los novios. ¡Wow! ¿ves? Y Just Mariette. Es de boda. Qué yeah. chulo. Pero este también vale pa, para Navidad. ve ¿Ese vale para Navidad? Sí. Me gusta. Y este también, mira, sin los novios. Este se pone y también vale para Navidad. Son unas campanas. Y este vale, por ejemplo, si ponen la niña para una comunión o si pone el niño. También me gusta. Es chulísimo. Este es una tabla y ahora el último que me ha mandado es este. Una tabla de número también hay. Un una tabla. ¿Y este qué signo es? ¿eh? ¿El signo qué? De menos. El signo de menos. Y sí. pone libro de firma. Y aquí que pone mi primera comunión. Mira qué chulo. De Amelie, qué guay bueno, Yo nunca he hecho la comunión ¿Tú no has hecho la comunión? <coughs> bueno, voy a Lara Mira qué chulo Me gusta un yo, montón yo, yo, yo, yo, yo. Bueno, Qué mira. bonito es Muchas gracias Yali Me ha encantado Me ha gustado un montón Vamos a seguir, que aquí hay paquetitos todavía Ay, ay, ay Anda Mira que me manda Yali me ha mandado un, un pin de esto, un... ¿cómo se llama? El bolígrafo. Eh, es el primero que, que tengo. Mira, qué chulo. Esto lo pondré yo derechito porque se han doblado. Del, porque venía suelto y del traqueteo pues se han movido. Mira, qué chulo. Es eh, en rosa metalizado y lleva unas bolas preciosas. Qué bonita. Qué bonita, ya, y Me encantan. Son preciosas, preciosas. A ver... Anda, mira ella que lista es. A la cola de Mira qué lista es. Yo esto no lo tengo. Esto le voy a preguntar a ver dónde lo compró. Toma ya. Qué curioso. Mira. La mina se gasta y me ha mandado tres minas de recambio. Oye, Yali, esto me tienes que decir dónde las has comprado. Porque yo de esto no tengo. Oye, qué guay. Esto me lo tienes que decir de dónde las has comprado los repuestos de las minas <coughs> una porque yo no tengo y dos porque allí en, en Melilla no las voy a encontrar ¿qué? ¿qué? Ahora lo, ahora lo quito mirad y me ha mandado este detallito que lo ha mandado esto tiene que ser delicado porque me lo ha mandado en papel de pompa a ver que lo vamos a abrir ahora ¡Qué chulo! Oye, el bolígrafo fue flipado y con las minas más. Porque ya te digo que no, yo no he, no he visto, si no hubiera comprado, ¿eh? pero es que no la he visto. ¡Ay, qué chulo, ya, Yali! Me encanta. Ella me enseñó mucho de los trabajitos que ella tiene, la verdad es que trabaja muy bien. Y a mí me gustaron uno y me dijo, este para ti, mirad qué bonito. Es para poner, eh, bueno, pues se puede poner cartas, postales, papeles, por ejemplo, de no sé, de 6x6, a ver si tengo, mira, tengo aquí estos papeles de 6x6, están aquí, ¿ves? Así, o las cartas cuando nos llegan a casa, bueno, yo de esto no tengo mucho y yo creo que me cogen y tiene capacidad, ¿eh? es grande, mirad, qué bonito, está hecho con decoupage, mirad, qué bonito está, está precioso, eh qué bonito, Yali, Muchas muchas gracias. Este le toca hacer aquí una, un agujerito para colgarlo. Lo voy a colgar aquí. Qué chulo. Me gusta mucho. Muchas gracias, Yali. Me ha encantado. Es una pasada, mira, qué bonito. Tú eres habichí. Yali. Sí, sí, sí. Ya me ha quedado claro. Y por último, enseñaros que aquí hay otro paquetito que también viene envuelto. Con pompita, lo cual denota que es algo frágil y que se puede romper, que hay que tratar con cariño. Voy a quitarle la pompita. Todo envuelto en color naranja. Y vamos a abrirlo a ver qué contiene. A ver. La verdad es que tiene unos trabajos muy bonitos. No tiene canal. Tiene Instagram, pero no he visto que casi nada en su Instagram de manualidades. Vamos a abrirlo. ¡Uy, Hoy, uy, hoy, ¡Ah! mira qué bonita! No es preciosa. Tampoco tengo ninguna. Es una brocha alterada. ¡Qué bonita, Yali! Te ha quedado preciosa. ¡Qué bonita es! Le ha tintado hasta los pelitos de azul. ¡Qué chula! muy muy bonita, mirad con sus flores esto está a relieve y es una pasada qué bonita es, muchas gracias ya esta también la colgaré por aquí, que es una pasada y ¡ah! que me ha mandado dos, uy la tía mirad me ha mandado dos, mira esta Qué chula, como si tuviera un muro de ladrillo. Mira, qué bonita. ¿Cuál de las dos, eh? Son preciosas las dos. Me ha encantado. Un pasote. Pues me gusta un montón. Me gusta todo, pero tengo que decir que lo he hecho a mano. Me ha encantado. Es una pasada. Y el es mi primer, mi primer este, este lápiz, que es el bolígrafo. Que recibo, y oye, y he flipado con lo de la con lo de los recambios Porque es que esto, claro, llegará el momento, ten en cuenta que mirad que poquita Es chiquita, porque en realidad el bolígrafo es de aquí para abajo Y yo no, no tenía, ya veis, yo he ido a comprar allí hasta bolígrafo y no cron, y, y no tenía ni mina, con eso lo digo todo Supongo que esto se abrirá por aquí, veis, se saca la mina y se pone una nueva, oye esto está genial ¿eh? o si os viene alguno por ejemplo que no pintara que todo es posible nariz, pre, pre. pues y tenéis repuesto pues se lo podéis poner muchas gracias Yali, me ha encantado es súper chulo esto es que se han, han bailado las cuentas pero yo creo que es del viaje pues me ha encantado Yali es todo precioso, precioso, precioso esto también me ha encantado lo, el abecedario me va a venir súper bien los lo stencils de Amelie me han encantado además, aquí pone que es de boda pero tú esto lo puedes poner para San Valentín esto lo puedes usar para Navidad no sé, las campanas La, quita esto, lo pone solamente eh, aceptar sido esto y ya está no sé, a mí me parece miras para primavera las mariposas también para primavera, me parece genial, es muy muy bonito, pues Yali, muchas gracias por todo, ya has visto que tengo aquí la compañía y este es rápido y veloz, así que os dejo, os emplazo para otro vídeo si es que queréis pasarlo, todo esto no es mío, todo lo he hecho a mano, como todo lo que me ha mandado, me lo ha mandado Yali y pues nada, que paséis un buen fin de y nos vemos próximamente. Sí, adiós. Adiós. Ahí no te ves la mano. Tienes que ponerla aquí abajo. Adiós. Anything <risa> Abuelo. ¡Qué gaseoso, eh! Toma. Toma, qué gracioso, eh, toma, buena de los chicos malote, ponselo pues si que los chicos malote no. No, suscríbete, no dale a like manita arriba ¿qué hace con la esquina? ¡pumá, vamos! vamos eso es otro del papel?